que tenemos dentro del agua son la... Muy buenas tardes, mis queridos educandos. Estamos aquí en compañía de un colega profesor de química. ¿Cuál es su nombre, profesor? Hola, mucho gusto. Soy Duilio Domínguez Aspey. Muy bien. Él imparte clases en este instituto que se llama... Jacinto Kalkuri Jacinto Caneco. Muy bien. El día de hoy hemos visto un poco de conciencia. Díganos cuál fue su primera impresión al ver conciencia. Realmente impresionante. La forma en que manejan el tema... Los pequeños experimentos, los ejemplos, me pareció muy didáctico. Muy didáctico y por primera vez vi a mis alumnos pendientes. Muy, me gustó. Bien, muy bien, muy bien. Mire, querido profesor, usted nos podría decir, nosotros queremos impactar no solo a alumnos, sino también a profesores. ¿Qué impacto causó para hacer más dinámica sus clases dentro de la institución? Robarme varias ideas. Sobre todo la de la nube, electrónica... Muchas veces uno está buscando la forma de poner diapositivas y ejemplos, pero eso me encanta. Está muy muy interesante, muy, muy didáctico. A pesar de que nosotros como profesores siempre estamos buscando ejemplos. A veces se nos seca el cerebro los recursos. Pero esto me dio muchas ideas. Exactamente, muchas mi querido ideas. profesor. Mire, nosotros también, siempre al terminar conciencia, tratamos de dar un mensaje. Y quiero saber, ¿qué mensaje llegó a usted para también utilizar su imaginación? Y sobre todo, para impactar a aquellos alumnos y educarlos. Lo último, de que usen su imaginación, que nadie les diga que no se puede hacer. Y que una de las herramientas básicas es... Conocimiento. Eso me hizo casi estar a un punto limitado. Fue muy emotivo, muy, muy emotivo. Yo que me conmigo. Perfecto, mi querido Perdón, que con el conocimiento es, lo es todo. Exactamente, el conocimiento lo es todo. Profesor, antes que nada, ¿usted recomienda conciencia? No. Desgraciadamente no la recomiendo. Sería decir que debe ser algo obligatorio. No recomendable. No recomendable. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido no, profesor. Cariño, Un gracias. placer tenerlo aquí de Te invitado en el laboratorio del profesor Dan Mondatzen. no si lo viendo. Muchas gracias. Y adiós, profesor